y las oportunidades positivas que la sociedad nos da para crecer. ¿no? Una de esas que propone Rosmeri además de la educación, es la lectura, ¿no? la lectura, la, la lectura permanente, el, que es en, en gran medida la, la gran herencia, ¿no? la gran herencia de, el, de el ser humano con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 en todo este mundo tan eh, recurrido en la época de hoy y tan, de tan difícil acceso. Muchas gracias, una vez Gracias, Delia. Eh, como próxima y última intervención, tendremos las palabras de la escritora rosemary Tapia. rosemary Tapia, en el año 2000, publicó su primera novela, Caminos y Encuentros con la cual obtuvo mención de honor en el concurso literario Ricardo Miró. Mencionaré algunas de las distinciones. Fue designada como la escritora del año 2009 por el Círculo Cultural Anita Villalaz. La Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosmarita tapia Rodríguez a su biblioteca. En el 2018, la Academia Bilingüe Rosmarita tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel. Es fundadora del programa sociocultural Siembra de, lectura, de Lectores y tiene en la actualidad 376 círculos de lectura presencial y uno virtual, con 4,496 miembros. Rose, la palabra es tuya. Buenas tardes a todos los que están conectados en las diferentes plataformas virtuales de la Cámara Panameña del LIC. La presentación de mi novela La burbuja invisible la dedico a la memoria de mi gran amigo el escritor Ariel barría Él me presentó casi todas mis novelas. Era mi editor literario y mi hermano. Deseo agradecer a los presentadores, a la catedrática Delia Cortés, al poeta Salvador Medina Barahona y a la maestra de ceremonia Isabel Vende a mi familia que siempre me acompañó presencialmente y ahora lo hace a través de la virtualidad, a los maestros y profesores que me distinguen asignando mis novelas aprobadas por el Ministerio de Educación como obras complementarias, a ustedes mis queridos lectores que por 21 años me han apoyado con ese sentimiento de cariño el cual corresponde ustedes son mis amigos. A todo el personal de distribuidora Lewis, mi editor, por su colaboración y compromiso. A la Cámara Panameña del Libro por gestionar estas presentaciones virtuales y permitirnos a los escritores estar en contacto con nuestros lectores en estos momentos de pandemia. La COVID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 que cada uno de sus estudiantes nos sintiéramos únicos. El profesor Roberto Carrizo nos enseñó a procurar lo imposible, porque lo posible no requiere rigor ni esfuerzo. Esas enseñanzas contribuyeron a construir una autoestima fuerte y una dignidad inquebrantable. El profesor Carrizo, Tito para sus amigos, fue parte de mi familia, Además, la luz que iluminó el camino de mi vocación literaria. Las circunstancias de la vida tienen ventajas y desventajas. Yo me enfoco en las ventajas. Mediante las presentaciones virtuales podemos llegar no solo a la capital, sino al interior del país y al extranjero, y a personas con movilidad limitada. Les solicito a la Cámara Panameña del Libro que cuando esta Feria Internacional del Libro sea presencial, también tengamos la modalidad virtual para beneficio de todos. Mis lectores saben que yo trabajo adelantado para no tener la presión de la fecha de entrega. Esta novela fue escrita en el 2017. Intuición, por supuesto. Todos los que han leído mi novela autobiográfica Caminos y Encuentros lo saben. La portada fue creada por mi sobrino Kevin Reimer en la misma fecha y pareciera que la información le hubiera llegado del futuro. La intuición es un atributo familiar. Vivimos dentro de burbujas. El trabajo, las redes sociales, los estudios, la relación familiar, el mundo globalizado con sus incesantes retos y en estos momentos la pandemia que nos obliga a vivir en la burbuja familiar. Todos estos elementos solos o conjugados tensan nuestra mente y emergen alrededor burbujas virtuales que nos atrapan y sentimos que no tenemos salida. La burbuja invisible crea una historia con múltiples facetas, todas ellas vinculadas a la burbuja, materiales, emocionales, colectivas, personales, que crecen en nuestro entorno, hogar o sociedad. Tales burbujas además tienen un denominador común, se expanden a medida que las fortalecemos con los desaciertos cometidos. Hay un gran peligro que pueden explotar con aterradoras consecuencias. Descubra estas y otras circunstancias a lo largo del desarrollo de la burbuja invisible, mi nueva novela, y comience a identificar, ¿Cuántas burbujas está dejando crecer a su alrededor o cuántas están a punto de explotar? La prudencia y la responsabilidad pueden evitar que estas burbujas exploten. Seamos cautelosos en la toma de decisiones y cada vez que tengamos que tomar una, hagamos un discernimiento espiritual para escoger la opción correcta. En esta novela procuro promover la lectura de la gran novela, El Quijote de la Mancha. Muchas gracias. Rose, eh, bueno, antes de finalizar, quiero recordarles que podrán encontrar y adquirir la obra completa de la escritora Rosemary Tapia en la página web de Grand Morrison, www.granmorrison.com, en sus tiendas, ...y en los principales sitios de venta. La novela de la autora son... ...Caminos y encuentros... ...y era lo que nadie creía... ...Travesías mágicas... ...La noche oscura... ...La cárcel del temor... ...Roberto por el buen camino... ...La raíz de la hoguera... ...Los ángeles del olvido... ...No hay trato... ...Mujeres en fuga... ...Agenda para el desastre... ...Niña bella... ...El retorno de los bárbaros... ...El crepitar de la hoguera... Diagnóstico NPI. Los misterios del olvido. El arco iris sobre el pantano. El poder desenmascara. Un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying. El murmullo de la sombra. Vida de compromiso. La noche no dura para siempre. Se presume culpable. Veinte años después y la que les presentamos hoy. La burbuja invisible quiero responder okay. al interrogante de Salvador. Salvador okay. preguntó si esta novela tiene secuelas. Yo todas mis novelas las dejo abiertas. Porque llega el momento en que surge un detonante y yo continúo la historia. ¿Por qué finales abiertos? Porque la vida incluso cuando morimos, deja un final abierto. Para que dejemos una huella para que nos recuerden los seres queridos. Así es que todas mis novelas se pueden continuar. Lo único que yo dejo es esa puerta abierta a ese incidente, como resultó en 20 años después que tantos estudiantes me pidieron la continuación de Roberto por el buen camino. Y cuando la profesora que hizo la tesis doctoral en Roberto, Sara Escobar, me dijo, debes continuar, muchos jóvenes se han salido de la delincuencia por tu novela, yo escribí 20 años después. Así es que, Salvador, tú serás el primero en leer la segunda parte, la secuela de La Burbuja Invisible. Un abrazo a todos los que se han conectado, no solo por Zoom, sino yo mandé el enlace del canal de YouTube de la Cámara del Libro, porque hay personas que no tienen la, la aplicación, y para que todos lo pudieran ver. Un abrazo a todos y hasta siempre. Bueno, entonces estaremos varios esperando la segunda parte de la novela. Ahora sí, agradezco la presencia de todos los que nos han acompañado esta tarde. Damos por finalizada la presentación y le invitamos a participar de la feria a través de su plataforma virtual y adentrarse en el fantástico mundo de la ley. De esta forma culmina la actividad eh, de la presentación del libro La Burbuja Invisible eh, de Rosmaritapia Tapia, Delia Cortés y Salvador Medina Barahona. Eh, esperamos que haya sido de su agrado. Ya saben que pueden descargar el programa cultural y no faltar a las actividades restantes. No olviden visitar nuestro sitio web www.filpanamá.org para ser parte de toda experiencia FIL Panamá Virtual 2021. Hasta pronto.